Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Continuamos con el grindeo del oso negro en la reserva de Silver, pero mientras buscamos a los osos nos hemos encontrado tres joyitas, tres diamantes que os voy a mostrar a continuación. Un egg de las montañas con una puntuación de 512,40, un verdadero monstruo, unas caras de la rocosa que veremos en primer lugar, donde se han matado varios ejemplares, entre ellos un diamante de 111,70 puntos, y finalmente un muflón americano abatido desde un escondite. Y sin más preámbulo, comenzamos. <risa> Salimos desde el puesto en dirección al lago, estamos en el puesto de Winta, vamos a ver ahí tenemos unas cabras, nivel 3, nivel 2, vamos a mirar ahí enfrente, ahí tenemos un 5 media, vamos de a esperar que baje, tenemos un macho, hay otro nivel 2, vienen más cabras, otro nivel 2, tenemos otro nivel 3, tenemos varios machos ahí. ...así que vamos a acercarnos un poquito más... ...porque estos que están muy largos... ...a 300 y pico metros... ...a ver si nos vemos... Nada, nivel 3... ...nivel 3... ...ahí tenemos nuestro nivel 5... ...nos vamos a acercar un poquito más... ...aunque vamos corriendo y vamos a espantar las que tenemos aquí... ...a la izquierda... ...no nos importa... ...vamos a ver si ha parado... ...nos vamos a acercar otro poquito más... ...escuchamos la llamada de advertencia... ...nos han localizado... Pero bueno, lo que queremos hacer es hacer el lance a nivel 5, nos vamos a tumbar, vamos a tumbar también a, a perrete para que no nos moleste, vemos cómo están las cargas ahí a la izquierda, pero voy a acercarme un poquito más y voy a hacer el lance a 300 metros, vamos a ver si lo localizo, mira ahí lo tenemos en 5 media, respiramos un poquito y disparamos, veámoslo de nuevo... Madre mía qué disparo, doble pulmón, ha caído fulminante Vamos a disparar a otro, ese le he dado mal, salen todos corriendo A ver si puedo hacer el lance, las es que tenemos aquí, están huyendo también Ahí tenemos otra, vamos a ver si puedo hacer ese lance, bien ¿Este He fallado, y esa también he fallado Y a ver si a arriba no, pues vamos a vamos a recogerlas y nos vamos a pegar una, una carneta, vamos corriendo por aquí, echamos otro vistazo, vemos allí mira, las dos muertas, pues yo creía que había fallado una, no, pero sí, le había dado, le había dado aquella que mmm, disparé después del nivel 5 y pensé que, que había fallado, a ver esta, otro que está muerta, y otra que está muerta, cuatro animales hay, y vamos a, a recogerlos, ya estamos llegando vemos ahí el contorno de una, vamos a ver, ahí tenemos otra, así que a ver cuál cogemos primero, vamos a, a coger esta de aquí, a ver, tenemos un oro, un nivel 4, 100 puntitos con 60, vamos a ver esta, de aquí... A ver que tenemos efectivamente una platita un nivel 381 y vamos a, a recoger el nivel 5 a ver qué puntuación nos, nos arroja de aquí detrás del matojo vamos a ver un diamante 111 con 70 la verdad que un, un bonito animal y un bonito disparo a 300 metros la verdad que cara más simpática tiene un doble pulmón Vamos a hacerle una, una fotito guardamos, disecamos nuestro animal, vamos a ver su si cuerrecito. La verdad que tiene una, una cara muy simpática. Os voy a poner el mapa y para que veáis dónde ha sido y continuamos cazando aquí y grindeando. os a ver qué encontramos. Hemos llegado al puesto del muslón, vamos a mirar. Mira, allí tenemos un nivel 5 media, madre mía, qué puntuación máxima tiene. Está un poquito largo, voy a ver si me puedo acercar un poquito más, hacia agachadito. Fijaros en la puntuación máxima que tiene, 585 puntos. Sabemos que eso no es real, no hay ningún animal que dé esa puntuación, o por lo menos yo no lo he visto. Así que nos vamos a acercar, le decimos a Parrete que se venga. Está tranquilo, está comiendo. No lo vemos ahora, puesto que tenemos ahí una, una pequeñita loma me voy a acercar así agachado voy a coger el rifle y creo que me que me voy a ir a, a tumbar un poquito puesto que no lo veo y no quiero que se espante el animal apárrete quédate quieto ahí y no vaya a ser que lo espantes vamos despacito agachados así a ver si podemos verlo y tenemos tiro la no, mira me voy a me voy a arrastrar nos vamos arrastrando poco a poco hasta llegar a lo alto de, de esta pequeñita loma y ya tendremos mejor visión para, para hacer el lance. Vamos a ver, en cuanto lo veamos y tengamos tiro, aunque sea entre las hierbas le vamos a, le vamos a rea con el 300 y ese animal va a caer. Seguimos avanzando poquito a poco, despacito creo que vamos a ir a ver si ya lo podemos ver, ¿no? un poquito más, a ver ahora, vamos a mirar, no, no, hay que avanzar un poquito más, seguimos avanzando, mira aquí, ahí lo tenemos, pues yo creo que voy a hacer el lance desde aquí, él no me va a ver, pero yo sí lo voy a ver a él, avanzamos un poquito más, venga, ya es buena la postura, ahí lo tenemos bien, marcamos el contorno y disparamos le hemos impactado 50%, 25, ese animal va a caer, ya caído. venga, parrete 20, que vamos a, vamos a buscarlo madre mía, que cornamenta más amplia tenía desde luego un animal precioso, a ver si lo vemos, ahí está detrás de los árboles ahora nos damos la carguita, no nos importa hacer el ruido aunque sabéis que a mí no me gusta desplazarme con, corriendo vemos la presión cinegética puesto que si corremos un animal a 150 metros es capaz de, de detectarnos por, por el sonido y lo podéis comprobar vosotros si vais al códex va, y veis ahí los animales que habéis alientado por el sonido así que vamos a avanzar un poquito más Les hemos dicho a perrete que lo busque, perrete ya sale tiene que estar por aquí detrás a ver si lo veo vamos a ver, ahí estaba el hábitat la red veces sale para abajo y tiene, mira, ya vemos ahí el contorno Detrás de ese, de ese abeto Vemos el contorno Y a ver ¿Qué puntuación tiene? Yo creo, mira, si le vamos a hacer una foto que yo que tiene una buena te siéntate Que vamos a hacer una foto A ver si tenemos una, una buena perspectiva de aquí Pues si sí, mira Vamos a hacer una foto Vamos a pisar un poquito la hierba Corremos delante de él Madre mía, que cuerna nos vamos a tumbar y vamos a hacer un, una foto, a ver, nos agachamos un poquito más, una, ya tenemos la foto ahí, ahora una de pie, a ver, nos agachamos un poquito, acercamos y sí, esta, esta va a ser la foto del, del vídeo, pues ya tenemos nuestra foto, vamos a salir de dudas, veis que cuernos tiene la puntuación de nuestro animal a ver, un diamante, 512,40, madre mía, qué puntuación, una de las puntuaciones más altas, no la más alta que he visto, pero es una puntuación altísima Madre mía, qué cuerna más bonita, qué amplitud Disecamos nuestro animal y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido aquí en el puesto del muflón al norte de la reserva Y seguimos cazando Estamos aquí en un, en un escondite de caza, escuchamos hay llamadas, vamos a ver, Mira, ahí tenemos un muslón, un 5 media, un 5 media, cogemos el 308, vamos a ver, apuntamos y disparamos, ese animal está muerto, disparamos otro que había allí, pero creo que lo hemos dado mal, a ver si lo vemos correr por aquí, no, no lo vemos así que vamos a, a recoger nuestro muflón vamos a echar un vistazo mira todas las hembras que teníamos allí al lado salen huyendo allí tenemos una llamada de ciervo mulo pero está muy largo no lo vemos así que vamos a, a recoger nuestro muflón pues vamos para allá estaba muy cerquita ¿no? unos 70 80 metros así que mira prácticamente por el que vamos a, a recoger este muflón que de luego tiene unos cuernos retorcidos así, unas puntas muy bonitas, vemos ahí la presión ...el carrete ya sale corriendo, está que lo mío no le hemos dicho que busque la sangre puesto que ya vemos ahí el contorno y a ver la puntuación que tiene. Vamos a ver. A ver, vamos a hacer una fotito si podemos. No, la hierba no se nos va a poner así, pero bueno, vamos a hacer una foto. Nos acercamos un poquito. ¡Madre mía, qué a ver cómo lo tiene retorcido? Pues ya hemos hecho la fotito y a ver la puntuación. Un diamante, 172,90. ¡Madre mía, también una muy buena puntuación! ¡Qué cornamenta! Así retorcida para arriba. Desde luego que es precioso. color pardo. Así que lo vamos a, a disecar. Y vamos a ir a montar el vídeo. Como muchos sabéis, el próximo día 16, el martes, sale a la venta el nuevo juego de caza, Why of the Hunter, el camino del cazador, el cual ya lo tengo comprado y en cuanto se pueda descargar, vamos a hacer un vídeo de primeros lances y deciros también que va a estar en directo también el disco de, de Hunter España.